Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo exportar desde Adobe Illustrator nuestros trabajos vectoriales en formato de imagen PNG. Porque en PNG, porque este formato de imagen digital nos permite guardar nuestros vectores con transparencia como se dice técnicamente con el canal alfa es decir que si por ejemplo yo voy a exportar esta gráfica hecha en vectores acá en adobe illustrator y yo quiero que no me queden las reservas de la mesa de trabajo sino que quede transparente lo debo hacer en formato png hoy les voy a explicar cómo exportarlo de dos maneras uno para web y la otra para impresión digital nos vamos a ir con el primer método que es yéndonos al menú archivo y le voy a decir exportar para web heredado como ya lo tenía hecho o lo estaba haciendo anteriormente me sale de una vez en png 24 y como vemos ya me sale la cuadrícula de transparencia ahí está desde acá le puedo aumentar o reducir la anchura o la altura de cómo quiero que quede la imagen finalmente o en porcentaje y simplemente le digo guardar Le voy a colocar acá web para saber qué es la, la resolución para web que, que estamos exportando para exportar en png para impresión digital le digo menú archivo exportar y le digo exportar como y desde acá le digo png Aquí lo voy a decir en usar mesas de trabajo todo porque no tengo solamente una y le digo exportar. Acá le digo que la resolución, la resolución sea alta de 300 píxeles por pulgada. No le muevo nada más y ya está. Para verificar que nos haya exportado como hemos querido, con fondo transparente o en canal alfa me voy a photoshop y abro las dos imágenes que he exportado previamente entonces aquí está la primera que es la resolución la web como vemos la resolución es bajísima porque está a 72 píxeles por pulgada la resolución para verificar me voy al menú imagen y le digo tamaño de imagen y ahí está y tenemos el segundo archivo que está exportado para Impresión digital, como ven, la resolución es mucho mejor. Y hago lo mismo, la voy a verificar tamaño de imagen y ahí está la resolución para impresión. Y como vemos nos muestra en ambos casos la cuadrícula de transparencia. Bueno, amigas y amigos del Rincón .com, espero que este video tutorial haya sido de su ayuda